Tener iniciativa supone adoptar una actitud proactiva siendo capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar planteamientos, acciones y proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. Tener iniciativa es anticiparse a los acontecimientos y plantear soluciones antes de que te las pidan, todo ello de forma planeada y consciente. Lo contrario a la iniciativa es la pasividad y el conformismo y la actitud continuada de pasividad es la procrastinación. La iniciativa se aprende en la infancia, pero se puede desarrollar y estimular en la edad adulta. Se trata de superar barreras o dificultades a lo largo de la consecución de un objetivo y esto es lo que marca la diferencia entre personas optimistas y pesimistas, activas o pasivas, proactivas o conformistas. Para convertirte en una persona con iniciativa, debes de dejar de pensar en aquello que te falta o que crees que te falta. Lo único que hacen estos pensamientos es provocar que te sientas mal contigo misma o contigo misma, y repercute de manera negativa en la consecución de tus objetivos emocionales, laborales, sociales y personales. Cambia constantemente tus pensamientos por otros más positivos que te ayuden a mejorar y, sobre todo, visualízate logrando tu objetivo. Hay una serie de acciones clave en el desarrollo de la iniciativa personal, que es conveniente que tengas en cuenta. Muestra confianza en el éxito de las acciones y planes que propones. Actúa proactivamente, no esperes a que te digan lo que tienes que hacer, aporta soluciones, confía en los demás y trabaja cooperando para lograr resultados. Adáptate rápida y eficazmente a las nuevas situaciones. Da forma a tus ideas para que sean útiles para ti y los y las demás. Cuando te enfrentas a un imprevisto, toma decisiones o haz recomendaciones cuando es necesaria una solución rápida.